Ya tenemos diseñado el site con sus contenidos. Ahora tenemos que publicarlo, pero además queremos saber en qué medida se usa. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a publicarlo primero. Vamos a publicar y nos va a pedir una URL. Nos va a pedir cómo acabará la dirección. Entonces voy a ponerle test a... Analytics. Lo voy a dejar únicamente visible para usuarios de IASO.com. Daré publicar. Y ahora ya está disponible para cualquier persona que tenga una cuenta de IASO.com. Si voy aquí a más, veré análisis de sitios web y ahí me pide un ID de seguimiento de Google Analytics. Veamos cómo conseguirlo. Primero, en una nueva pestaña, escribiré Analytics. Y aquí tengo el sitio oficial de Google Analytics. Haré desde aquí inicie sesión y como tengo abierta la cuenta de Google, lo que me abrirá es una sesión de Analytics en esa misma cuenta y será donde incorporaré todo lo referido a la métrica como ya tengo anteriormente algunas cuentas aquí voy a ir a administrador y aquí en la primera parte donde pone cuenta iré a crear una nueva cuenta Aquí, nombre de mi cuenta. Tics test, por ejemplo. Le podría poner otro nombre. El nombre que le doy, test. El nombre de la web. Y aquí he de, de pegar la URL del sitio web. Para obtenerla, lo más sencillo es ir aquí. Y ver sitio web publicado. Una vez que esté abierto, voy a seleccionar de la dirección esta parte. Voy a evitar esta página principal y lo anterior. Voy a ir a Analytics. Primero le voy a decir que es una página segura. O sea, es HTTPS. Y luego voy a pegar aquí la dirección. Podría poner la categoría del sector, pero bueno, no es tampoco relevante. Pero sí interesa el ajustar el país. Y la hora. Para que así los datos que vaya recogiendo tengan sentido. Si no me los, pondrá, si me los eh, presenta en otro uso horario será complicado interpretarlos. Esto voy a quitar esta selección y voy a ir a obtener ID de seguimiento. Buscaré aquí España. Acepto las condiciones de uso. Y aquí arriba tengo el ID de seguimiento. Lo selecciono o copio. Vamos a... aquí y volvemos a más análisis de sitios web. O pegamos ahí y guardar. Ya está activado activada la analítica de esta página.